Esto más con tema es una liberación, cansado de mentiras, engaño y traición, intentando expresar lo que tengo guardado hace años, sufrimiento el máximo, dolores refugiados en el cráneo, que me voy a quedar en el tiempo. Mi hermano, yo voy a crecer junto con esto. Para que el día de mañana tal vez lo escuchen mis hijos y nietos. Me voy a quedar acá para mí es lo correcto. No voy a vender mi música rata, que solo vienen por la plata. Cuando menos te lo esperaste, puñala por la espalda. Sigo con los pocos reales que me bancan vos. Decías que querías amarme. Esta poesía la escribía, día amarte. Con un beso te mandaría amarte. Con boleto de ida para nunca más encontrarte. La frente no llegaba y lo hice llegar. Soy impaciente, quiero que mi rap se eleve y pase los Andes. Te presento mi lírica más sincera como antes, Alfredo. Como voy a olvidarte, En mi vida plantaste valores intachables. Maldigo el puto día que a tu vida llegó el cáncer y la parca te llevó sin avisarte. Escribo solo y entre humo de cigarrillos en mi pieza, recitando quizás futuros himnos. Agradezco el destino que en mi vida puso el hip hop, calmándome cuando agarro el micro.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 Intentando expresar lo que tengo guardado hace años Desprimiendo el máximo dolores refugiados en el cráneo Admito que a veces me canso de ser yo Todos los días escribiendo miles de versos Sigo sin olvidarme de esos momentos Ella, hey, yo Mi plague en la voz Y un blog en la producción l en el motherfucking beat